Buongiorno cari amigo. Muy buenos días de Juan Pablo El giorno de hoy voy a hacer un circuito intervalo Tabata Son ejercicios de corta duración pero de alta intensidad Que voy a hacer, vamos a hacer 30 segundos de, de alejamiento Con 10 segundos de recupero Si tú prendes un gocho diaria y te preparas para el próximo ejercicio vamos a, Voy a hacer 6 ejercicios para la gamba, 1 para la bracha como puedes guardar, tengo estas bandas elásticas Oye, no las vamos a utilizar, no las vamos a utilizar Pero el próximo entrenamiento vamos a hacer Entrenamiento per la gamba con las bandas elásticas Con estas bandas, oye, los no, manos no ven, las llevo en que Que vayan un poquito de escena de, de, de, de colores Vamos a parar, vamos vamos a iniciar con un poquito de, de movimiento En la plancha. Oiga, hoy, hoy he dimenticado la, la divisa Pero, eh, excusateme bueno, yo, tú, tú todo negro lo lindo me paga la sponsorización espero que pia antes y me la pague porque va vale, le facio publicidad <ríe> okay me muevo le bracha muevo un poquito la espalda me piego okay va, guarda los ejercicios los podete guardar en cuatuti importante primo de iniciar eh, hay que manjar cualquier cosa que sea ligera no otro poco pesante porque todo nos da fastidio a hacer el entrenamiento eh, una otra cosa eh, importante, dormir bien, dormir bien. Eh, eh, con estos ejercicios los concilios para la gente que está iniciando. Si tú estás iniciando, si Estás iniciando, vas piano piano. Si serán personas que son más fuertes de ti o más débiles. Tú vas siempre a tu ritmo. Para personas, alenata y no alenata con, este, con este ejercicio Tabata explosivo. Seis ejercicios para las gamba, uno para... Le bracha, perfecto, salto un poquito, salto un poquito, seis ejercicios, vamos a iniciar con nuestro primo ejercicio que será el burpees, dopo el mountain climber, dopo el skipping, dopo facciamo una piccola pausa y andemos con piegamente su le dopo jumping ya squash ya y después, a fondo y alternato lo sé, so. el primo será un poquito así que lo faccio bien y no lo faccio bene, pero el segundo y el terzo. Pa, pa, pa, pa. ¿cuánto dura esto? minuto minutos minuti, minuti español, italiano me confundo con yo ok, perfecto, voy a meter el, el timer el timer eh, para iniciar estos ejercicios en intervalos Tabata. Ejercicios cortos con una alta intensidad. <risas> giro, giro, giro, giro. Ok, perfecto, perfecto. Vamos a iniciar con nuestro primo ejercicio que será el burpees El burpees. Voy a meter nuestro timer. ¿Dónde es mi timer? Ok. okay. Lo he trobado Vamos a... Perfecto. Como he dicho, 7 ejercicios. 6 de gamba con 1 de lebracha. 30 segundos, 10 segundos de recupero, te de un gocho de área, ok, vamos a iniciar con nuestro primo, prepárate, voy a meter cuál es eh, eh, el star, ok, Todo oh, no, cargo, va, bueno, fue un poquito de fredo pero va bene, el movimiento produce calor. si hay movimiento, hay calor. ok, si sí va, si sí va, 3, 2, 1, 4, 3, Two, one, zero. El burpee. Ta. Echendo. Ta. Salto. Nuevamente. Tra. Ta. Salto. Salto. Salto. Salto. Salto. Salto. Tú laboras a tu ritmo. El próximo, mountain climber, mountain climber, mountain climber. Madaropa, Tirito. sin alzar el pie. Sí, continúa. Skipping, skipping, skipping en punta, como un atleta. No Dopo di questo, piegamenti. Piegamente Cuando piegamente Cuando piegamenti! Uno Pie contrario Mano toca pie contrario Due Ah, Questo! Sei! Siempre a tu ritmo A tu ritmo <ríe> el primo, piano, piano el segundo vivo explosivo squash, squash ya Cuadro. salto yo yo yo, yo. Uh. Oh, a fondi, a fondi, a fondi, a fondi, Cambio que el ginocchio no supere la punta del pie. Arribo, bloco, piego dietro. Perdón, esto es nuestro primo rabo. Nuestro primo. Son tres golpes. Tres veces. Mai el dinos que vaya avanzando. Ok. Ya le hemos hecho la primera vuelta. Vamos a hacerlo. La segunda. Donde se sentirá la fatiga. Por vez. Salto. salto salto salto salto salto uh. continúa? mountain Santo, Guardame, no hace un pie Piego el ginocchio. escape, eh. escape. Ah. Skipping. Yo creo que me mancó uno, el Jumping ya <risa> Megamenti o velitas. Después el jumping ya que me quedó mancando. Okay, yo pin ya o el salto del payaso continua e squassiamo scendo Resiste, baby. Manca el último. A afondi, a afondi a A uh. Se la fai. Tú puedes, tú puedes. Se va, se va. Te recuerdo todo lo bueno que haces hoy. Mañana se verá, tú todo este esfuerzo vendrá para gato. Uh, se siente, se siente, tú no te enfermas, Piru. una persona corallosa. Uh, Hace iniciamos de capo el burpees. Burpees, va, va, sí va. Salto, salto, salto, salto, salto, salto, salto, Mountain Monta el Se va. Let's keep Uh. Ah. Manca poco, cuarto continua, piegamenti. Jumping ya. Jumping ya. Toca. Toca. Resiste. Manca poco, manca poco. continua, squat ya, salto, ya, salto, salto, dopo, a fondo y finisco con, Jumping ya. Ja. Salta. ya, Dale, se la fai. Sé valiente. Sé sí, fuerte. Sí. A fondo, uh. Afondi. fondo. Uh. ya, último yo ya que me manca, si va, último. la habíamos falta uh. todo fácil pero tú seis lucido gracias por guardar estos ejercicios de difícil más si tú ancora no te has inscrito inscríbete a eso tú, pues, tú puedes iniciar 30 segundos y meterle aunque 20 segundos de Recupero, todo depende de tu, tu capacidad física. Hoy lo habíamos hecho intenso, Domani lo fallamos, más fácil Próximo ejercicio con elástico. Vamos a elaborar la gamba, no te lo puedes perder. Pura gamba con elástico. Elástico, te la habíamos falta te la habíamos falta Gracias nuevamente a todas las personas que guardan este canal Todo este esfuerzo Vendrá para Te lo digo yo, Pablo De cuore ¡Chao!